En Mapuchito Noticias te contamos una triste noticia eh, de la cual te hemos dado cuenta ya hace algunos días atrás pero lamentablemente eh, se conoció el fallecimiento de quien de envía fuera Roberto Tito Urreta Vizcaya ¿eh? Esto es eh, una despedida para uno de los ídolos que ha tenido también el automovilismo argentino y el turismo carretera Se conoció esta triste noticia del piloto de Chacabuco quien fuera animador, repito, del turismo carretero y campeón argentino de Fórmula-Renault, allí por 1982. El consumo pesar, el automovilismo argentino despide a Roberto Julio Tito Urritavizcaya, quien falleció este mediodía tras varias semanas de internación como consecuencia de un accidente vial al caerse de una moto. El recordado piloto de Chacabuco había nacido el 9 de septiembre de 1957, hijo de inmigrantes, se vinculó al automovilismo desde muy joven. En su ingreso precisamente al automovilismo deportivo fue en el Gran Premio Coronación de Turismo Nacional del año 1979. Lo hizo en aquella oportunidad con un Fiat 128 de la clase B, armado en su ciudad y motorizado por Rafael Balestrini. Tras un par de temporadas en la categoría, se define por continuar su campaña en monopostos y así integra el equipo de Abadía Cuervo, ...con el cual consigue el campeonato que les conté anteriormente allí en 1982 en la Fórmula Renault. Y tras ello pasó a correr en la Fórmula 2 Coda Sur, alternando con participaciones en el Club Argentino de Pilotos... ...hasta que a mediados de la década del 80 hace su ingreso al turismo carretera con un Chevrolet del equipo de Julio Nisiesa, ...con el cual consiguió su primera victoria en el cierre del campeonato 1988 que se corrió en San Lorenzo, esto es provincia de Santa Fe, allí por el 8 de enero de 1989. En esta categoría, su estilo de conducción fue del gusto de muchos hinchas que lo acompañaban en aquellas competencias desarrolladas en los circuitos semipermanentes. En el TC corrió luego con Ford y 2 y durante los últimos años que participó en la especialidad, en donde logró 10 triunfos. También corrió en el TC2000, entre 1995 y 2008, con diferentes equipos, en Top Race, en el TRB6 y en el gran turismo americano GTA. Durante la pandemia, Carlos Alberto Leñani, hijo, y Urreta Vizcaya mantuvieron una muy buena charla, en donde además habló sobre su labor con la empresa familiar dedicada a los lácteos. Querido y admirado, era requerido en cualquier autónomo del país, para una foto a la que accedía con su habitual gentileza. Tito Urreta Vizcaya conformó en los últimos años las comisiones directivas de la ACTC, siendo en vocal suplente y colaborando en las carreras con la conducción del PESCAR. Además, fue el primer piloto de turismo carretera en acelerar un auto de la histórica categoría en la Antártida, cuando se realizó el viaje de la institución a la base Marambio, esto fue el 21 de septiembre del 2011. Los integrantes del equipo de campeones que conduce nuestro querido amigo Carlos Alberto Caito Leñani eh, junto a todo el equipo de campeones quisimos hacer este homenaje eh, que ellos lo han hecho por supuesto en la página de campeones y en el canal de, de Youtube de campeones y también nosotros adhiriendo a ese trabajo de campeones lo estamos haciendo aquí en Mapuchito Noticias Roberto Tito Urres de Taviscaya que lo conocimos eh, en Río Cuarto, en Córdoba en el turismo carretera y por supuesto a lo largo de su vasta trayectoria lo hemos visto en varias oportunidades por eso aquí en Mapuchito Noticias además de esto que te acabo de contar precisamente vamos a recordarlo con un triunfo, por supuesto con un for ¿eh? y el relato de Jorge Luis Leñani y también vamos a compartir el video de eh, Tito Urreta Vizcaya con Lonchi Leñani algo imperdible para guardarlo y tenerlo presente siempre a este gran tipo, a este gran piloto, Roberto Tito Urreta Vizcaya. Va apareciendo en el Curbón de Peraltado, en el Curbón Norte, avanza la figura del Ford, va la victoria, Roberto Tito Urreta Vizcaya. Vizcaya levantó sensiblemente el pie en la última vuelta, 5 segundos arriba en el ritmo. Le sobraba diferencia, le sobraba paño, le ganó por más de 2 segundos. De cualquier forma, Sinelli, aquí está el equipo confundiéndose en un abrazo enorme. Tanto que hubo que trabajar con un auto que rendía mal. Donde fuera apareció la muy buena mano de Marcos Laborda, la asistencia de Willy Garófalo y los motores de Oscar Roberto Castellano, ese Castellano con el que tiempo atrás y en la época de la ruta, Urreta jugaba pulseadas muy fuertes, eran otros tiempos del cc contra Mouras, contra Oscar Aventín, contra Oscar Angeletti, contra su preparador de hoy Oscar Castellano, sigue vigente, tiene lugar, en este momento competitivo del turismo de carretera, a pesar de su oficio, vuelve a sus fueros, ha ganado el de Chacabuco, Con esto regresa la victoria. Un en el turismo de carretera. 1, 2, 3 para motores desde Benerixi. Ha ganado Urreta Vizcaya la final del turismo de carretera aquí en Rafaela. Vizcaya. Hola, tío, buen día. Muy buenos días a vos, muy buenos Bien, días para a todos. Mí por los auriculares Porque de las primeras charlas, no sé por qué. Si yo me ponía el auricular antes, se cortaba, así que bueno. Viste, mucha tecnología, Tito, mucha tecnología y bueno, hay que adaptarse, para que creo que <ríe> lo tengo al revés. ¿Cómo estás, Tito? ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo bien, acá estamos, este, yo la tecnología me mató, me complicado. está matando. <ríe> Por sí, eso si no... te llamé varias veces para poder ordenarlo, porque viste, para que salga todo bien, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, pero bueno, acá estamos. Acá estamos para hablar de lo que nos gusta, que es el automovilismo, nuestro pasado y, y, y todas las locuras que hemos hecho. Tito, ¿cómo estás eh, transcurriendo estos días de cuarentena ahí en Chacabuco, imagino, siendo para el campo? Eh, ¿cómo, cómo, hace, ¿Cómo es tu día? No, mi día es bastante complicadito. Va. Eh, ahora de viejo, de grande, ahora que no hago más automovilismo, que Tomás no está corriendo, me compré una cosechadora... Eh, una Basali 1200 Y con el chico que estamos allá en el campo Con Guille la estamos, estamos trabajando todos los días Y bueno, ahora recién vengo De la tornería de, de Tito Que me, siempre me está suplantando Con algunas cositas Recién vengo de ahí eh, De hacer unos trabajitos Que todavía no me lo terminaron Y bueno, y termino la nota y salgo para el campo Para sí. ver si puedo, Hoy creo que vamos a terminar la primera parte De, de, de la soja de primera no es Ajá, mucho lo que eh, estamos, pero bueno, eh, estamos trabajando. Si sí. estás haciendo la soja, me decía Tito, perdón. Sí, sí, estamos haciendo la soja de primera, terminando. este Bueno, lo nuestro es muy, es muy poquito, muy chico. Este año llegaremos a hacer este 120, 130 hectáreas entre trigo, entre soja de primera, soja segunda y un poco de maíz. este Bueno, por eso que compré una maquinita como para hacer lo nuestro. Y entre los dos, entre Guille y yo, este, nos divertimos, eh, renegamos, pero es lo que nos gusta. Y por lo menos se nos pasa rápido. Ayer domingo volví como a las nueve y cuarto a mi casa y sabía que era domingo prácticamente. Bueno, ahora ahora con esta con esta cuarentena no sabés qué día estás viviendo. Pero bueno, sí, pero disfrutás, ¿no? Todo lo del campo sí. lo disfrutás, Tito. Yo lo disfruto porque yo me crié en ese campo, hasta los 11 años estuve en ese campo... Eh, Tomás el eh, primer año lo vivió ahí, cuando yo me casé la primera vez, eh, viví ahí en el campo, quiere decir que estoy muy afianzado, está cerca, está a 15 kilómetros de acá de mi casa, de Chacabuco, y bueno, tratamos de ir y venir y hacer todas las cosas lo mejor que se pueda. ¿Seguís vinculado al tambo, a, a lo que es la leche, Tito, o no? Sí, sí, seguimos, eh, lo que pasa es que venimos de varios años de mala con, con la lechería, y es como que lo venimos achicando. Y bueno, este, nos estamos dedicando un poco, porque es muy, mucho laburo todos los días y con poca recompensa, estar todos los días abocado a eso, y bueno, en la agricultura te, te da un poco más de tiempo, este, y bueno, ya estamos grandes, eh, mi cuñado ya debe tener como 69, yo 62, y bueno, 70, 71, no ¿eh? sé. Y bueno, ya estamos grandes como para estar todos los días ahí abocados. La agricultura te deja un poco más de tranquilidad. Y bueno, y ahí estamos. De a poquito vamos... Nos vamos manejando. Lo nuestro no está parado. Este, el tambo te siguen retirando la leche. Seguir teniendo una entrada. Este, la agricultura también. Y bueno, ahí ahí estamos. Pero... Eh, lo, lo sé por eh, Pelusa Lajuz de Azul, también otro vasco francés. Que, que bueno, que también se dedica al tema de la leche. Es complejo, eh, es, es, es realmente muy lindo lo que hacen ustedes, todo lo que está vinculado a los tambos, pero qué complejo, ¿no? Qué, qué rubro complejo, ¿no, Tito? Sí, es complejo, es complejo. Ahora le estamos dando, arrancando hacer algo de quesito, que en algún momento tuve una quesera. Te iba a preguntar eh, eso. Me duró del año 93 al 2001, que la cerramos, y ahora estamos con un venezolano, estamos empezando a hacer algo muy poquitito, este, pero bueno, estamos viendo eh, para anotarlo, para hacer las cosas como debe ser, este, porque no puede hacer un producto sin, sin ningún registro, y bueno, estamos recién arrancando, pero estoy esperando terminar con la cosecha para abocarme un poco a eso, porque todavía no le pude dedicar el tiempo necesario, me habían quedado muchas cosas de cuando tuve la quesería, todas las cosas en nacer onciable y bueno, estamos recolectando todo como para armar y arrancar. Un emprendimiento muy chiquito, pero con ganas. Eh, te cuento la última y ya después entramos en materia. Vos sabés que cuando fui a la carrera de, Le Mans, de de Pechito, dimos una vuelta ahí por la zona de Normandía y entramos en un pueblito y estaban las ferias. Y vos sabés que una sola persona tenía como 45 variedades de queso, Tito. Era una familia, estuve charlando, un matrimonio eh, con los hijos... Y me impresionó la, la variedad de quesos de una sola familia, ¿no? Sí, sí, hay muchas, muchas, y bueno, y todo viene con una tecnología distinta, y viene de distintos países, con distintas costumbres, pero bueno, nosotros lo que vamos a hacer ahora es un queso tipo venezolano, un queso rápido, y este, que bueno, eh, vamos a ver, estamos probando, estamos probando, ya me, me uní a una persona y estamos en eso, estamos en los primeros preparativos, para ver qué es lo que sale. ¿Marca Urreta? Y la marca no se perdió. Este, la marca que tenía en aquel momento, que era Urreta Lácteos, eh, sigue estando vigente. Y bueno, eh, pero no sé, vamos a ver. Por ahí le ponen un nombre y lo proyectan muy. La gente, eh, el nombre todavía Urreta todavía sigue tirando. Este, vamos, vamos a ver, vamos a empezar de, de a poquito. Bueno, Tito, suerte con el emprendimiento nuevo. Eh, es increíble cómo, eh, bueno, uno que ha crecido junto, hemos crecido juntos, Tito, porque bueno, somos generacionales. Ayer lo charlábamos con Patita. ¿Cómo ustedes, tanto vos como Patita, están tan encasillados con el turismo de carretera cuando tenés una historia muy rica también, previo al TC? Pero imagino de cada 10 personas que se te acercan, nueve te hablan del turismo de carretera. Sí, las 10. Hola Hola 10. 10. Eh, no, realmente, este, para mí fue una casualidad, porque eh, yo en el año 95 dejo de eh, 85 dejo de correr en una Fórmula 2 Coda Sur y me dedico al campo. Y bueno, y después viene la desvinculación de del Pato Morresi con, con Supertap y eh, Moltoni, que estaba en, en la contra de ustedes. Claro sugiere un poco a Julio Niciesa mi nombre que yo había corrido los 300 kilómetros o 200 kilómetros de nissan un fin de semana dos antes y, y al podio un... al podio y bueno y ahí sale mi nombre pero yo estaba abocado a lo mío había comprado otro trator este me gusta mucho el campo y ni pensaba no, no es que vine haciendo una escalera para llegar al tc de casualidad me llama y me proyectaron a, bueno, a 352 carreras que corrí y que no paré más. Y, y te diría que eh, anteriormente a que me subo en TC me conocían ustedes o los del ambiente. yo hoy claro. tengo la suerte de tener muchos amigos este, conocidos o simpatizantes del turismo carretera que, que te siguen y, bueno, puedes compartir muchos momentos con ellos. ¿Y qué recordar aquel comienzo cuando llegaste a Chivilcoy al equipo... SuperTap en la primera carrera ¿Qué recordás de, de esa primera carrera, Tito? Y bueno, tuve la suerte A mí me llaman un jueves Para, para si me quería integrar al equipo Y me citan recién el lunes Estando a 50 kilómetros Yo quería salir ya para ir sí. a ver el auto Y bueno, y tuve que esperar hasta ese lunes que, A la tardecita para ir Y cuando fui, hablé con Don Julio que me pareció una persona espectacular en su momento y sigue lo, sigue siendo y seguimos charlando muy muy a menudo ahora con la cuarentena por ahí nos mandamos una charla de media hora 40 minutos con Julio pero este y, y bien, arreglamos ahí no me mostraron el auto porque dice que el auto estaba, estaba ya cerrado el taller, quiere decir que lo vi recién como a la semana que había arreglado ya que corría con ellos y tuve la suerte de poder debutar acá en Junín en aquel momento no dejaban de debutar en, en ruta, pero yo como había salido campeón de la Fórmula Renault y, y la gente del Autoclub Junín pidió, bueno, me dejaron de debutar en ruta. Pero sí, bueno, bueno. Eh, muy cerquita, imagínate, en aquel momento, era casi el único participante de, de Chacabuco, a 50 kilómetros de, de, de, de, de mi pueblo. Dor, eh, la noche anterior dormí en mi cama, que no, no es, no es normal. No es normal cuando corres en una carrera, de, cuando estás en el turismo de carretera, bueno, pero lindo, lindo. Y ahí coseché un montón de amigos, un montón de anécdotas y, y bueno, y he, he andado por todos lados. Eh, ¿Cuál era tu vinculación con el turismo de carretera hasta que llegaste al mismo? Eh, poca, este porque bueno, yo siempre me, me iba a ver las carreras, no a todas este por ahí había carrera en Junín y no iba, yo estaba más con la fórmula, yo siempre me gustó la fórmula, pero me parecía, pero después le encontré la, la vueltita y me gustó mucho la ruta porque era mucho, era un desafío constante y me gustó mucho, la verdad que lo disfruté eh, a pleno, después ya vino todo más la tecnología y bueno no me sentí tan cómodo pero bueno ya fue mi último mi último tiempo, pero este, me gustó muchísimo. Eh, viniendo de la fórmula, ¿cómo fue? ¿Te acordás aquella primera largada contra reloj en Junín? Eh, ¿qué, qué te, ¿Te acordás de algo de eso? Porque era todo nuevo para vos. Sí, sí, era todo nuevo. Eh, Imagínate que yo en el auto pude dar unas vueltas en el circuito de Buenos Aires este, y después eh, salí a, a la ruta y no pude simplemente... Eh, media vuelta previa para ir a, a la grilla, después todo, eh, todo, todo nuevo, todo desafío Y bien, creo que salí eh, séptimo o noveno el día que debuté eh, Creo que me salió cuarto en la serie, después vino la guerrilla ¿Te acordás, Tito? ¿Te acordás con, no, me... con quién largaste no, al lado? No, no, no me acuerdo, o sea que, me acuerdo que peleé pero muchísimo con Antonio Marcos este ella él, él venía con mucha experiencia y me dejaba frenar, yo le peleaba todos los frenajes por fuera y él doblaba como un poco por dentro y, y me, me jugueteó todo toda la, prácticamente la final, no lo pude superar, yo siempre después salía más rápido él y yo eh, todos los frenajes este, me tiraba por fuera y le llegaba a la par y un poco, hay veces un poquito más adelante pero él tup, se mandaba a, él a la a la chica no había chicana en ese momento en junín. Después le pusieron. En ese momento teníamos eh, las tres curvas. Se pasaba por abajo del puente y la rotonda y, y otra rotonda. Pero no, no, no, no, había chicana. Había que aprender las mañas, ¿no? De, de correr en ruta, ¿no? Tío? Sí, sí. Eh, pero fue lindo. Yo tal vez, eh, este, un poco campechano de andar mucho en el campo, no, no me costó mucho la ruta. Me, me adapté rápidamente, creo. Este, y me gustó, me gustó este, Anduvimos eh, rápido eh, También eh, conté de movida con un auto de punta Porque el Pato ya había ganado con ese auto Con un equipo con mucha experiencia Creo que el equipo más viejo que había en el turismo de carretera eh, Un equipo al cual no le faltaba nunca nada eh, Yo nunca tuve un reventón de goma Siempre las gomas las tenía al 100% de, eh, buenas eh, nunca que tenía que salir a cuidar una goma, eh, no había problema de presupuesto, entonces eso me da la posibilidad de bloquear de un poco también. Julio niesa en la tercera cuarta carrera, me llama al mismo lugar de donde lo conocí, en la, una mesa de directorio, y me llama y dice, Ven, que tengo que ir a hablar con él. Uy, digo, ¿qué habrá pasado? Dice, no, dice estamos muy conformes con vos, dice pero si tenés que arriesgar, arriesgá, mira que acá no hay problema si rompés, y bueno, me dio un nah, <risa> carta libre. <risa> <risa> <risa> este, Lo que te faltaba. Lo que me faltaba hace poquitito, porque bueno, el resto, eh, yo soy bastante, bastante, no, este, Me gusta, me gustan eh, los límites. Eh, Tito, eh, ahí decía Juan Pablo, preguntaban uno de los que, amigos que nos están siguiendo, eh, si es cierto que hacían una apuesta con Johnny a ver quién llegaba primero a la chicana en Santa Teresita. Eso fue una vez con Johnny, bueno, Johnny es una persona muy amigable que, que enseguida eh, hace amistad con él por la forma de ser. Este, y, y bueno, estamos en Santa Teresita con Oscarcito Álvarez, que era mi acompañante, y él creo con Charo. Hablamos, hablamos con Carlito Solá ayer de, de Oscarcito, mandar un fuerte abrazo ah, también a Oscar. A Oscarcito, sí, un personaje. Carlito Solá, otro personaje. Otro personaje, yo estuve hablando otro. con Carlito, te está siguiendo seguramente. Bueno, mi, mi cariño y en cualquier momento lo voy a ver, ando medio... El chasis, está complicado el chasis. El chasis mío está bastante complicado, muy carrereado, muy, muy... Y bueno, estamos por alargar la final, en la serie en Santa Teresita y no se acomodaba, ¿te acuerdas que el público a veces se demoraba 10, 15 minutos porque no estaba el público acomodado, los, los policías a caballo acomodando a la gente... Y entonces estamos en la par, largamos la segunda fila con Johnny Beniti. Y digo, te juego una pizza y la cerveza de quien entra primero a la, a la chicana. Y él tenía la cuerda para entrar a la chicana. Y yo largaba, largamos la Y la chicana estaría a los 800 metros eh, de la largada. Y largamos y nos pasamos los dos. No ni con los dos. Ese. Y estaba en aquel momento cuando vos te pasabas, había una raya que había que parar a cero y volver a alargar. Sí. Cuando estamos los dos, porque llegamos los dos a la par y nos paramos así, lo miro yo y estaba coronado y muerto como de risa también. Y ahí salimos de vuelta, no sé lo que pasó después, pero, pero bueno, esa fue una. Y bueno, quedó Incluso eso, porque ningún otro. Los dos disfrutaban mucho, Tito, de las carreras. Eh, no consiguieron coronas porque tal vez priorizaron siempre el, el, el correr las carreras, el divertirse. Y eh, no pensar tanto en un campeonato, ¿no? Pero se divertían mucho las carreras, ¿no? Sí, sí, yo, yo verdaderamente todo me preguntan por un campeonato. Lógicamente, ¿quién no le gusta tener un campeonato? Pero tampoco es algo que me, me, me quitó el sueño. Eh, yo disfruté mucho el autogunismo, lo sigo disfrutando porque sigo ligado a la CTC, eh, más que todo porque me gusta el ambiente, eh, lo comparto con mi pareja ahora con Marcia que ella también le gusta mucho vamos compartimos a la noche es raro que eh, comamos solo siempre estamos comiendo con alguien con el... hemos comido en la pampa hemos comido en la carpa de campeones eh, con tu papá con tu mamá con los chicos y bueno nos gusta eso nos gusta eso del automovilismo eh, lo que te deja y bueno a mí me ha dejado mucho eh, ahí pregunta Alejandro Ford Chevrolet Has corrido con Ford, ganado seis veces, cuatro con Chevrolet, comenzaste con Chevrolet, corriste con Ford, terminaste ganando la última con Chevrolet, corriste con Dodge. Eh, bueno, eh, en realidad es como que sos eh, un piloto que supera lo que es cualquier marca, ¿no? Sí, no, normalmente eh, yo nunca le mentí a la gente. Yo vengo de una tradición chevrolesista. Siempre me incliné por el lado de Chevrolet, tengo mi camioneta, Chevrolet, siempre voy para el lado de Chevrolet, pero me he llevado muy bien con la gente de Ford, lo he disfrutado mucho, el Falquito Osvaldo Lim fue mortal, fue un Falquito que era mi bicicleta, era como mi bicicleta que andaba todos los días, era una cosa de loco, en ocho carreras habíamos ganado tres, tuvimos puntero en el campeonato, allá por el 95, y bueno, este, después he corrido con con la Doge de Carlito de Marco, he andado por todos lados. Eh, qué sé yo, no sé la cantidad de... Es raro que yo vaya por los boxes del turismo carretera y que en cada en cada box hay un mecánico que estuvo conmigo. Claro. Porque estuve, estuve en muchos equipos y los mecánicos del TC, sí. los buenos mecánicos se van variando de, de equipo en equipo, pero siempre son del del TC. Sí, se van claro. pasando de un equipo a otro, van buscando su... Su horizonte a veces, pero este y es raro que no siempre. Pero eh, me he puesto a charlar con un montón y me dice, ¿te acordás que yo fui mecánico tuyo cuando estuviste con Di Marco? Fui mecánico el otro día acá en otro No, yo tuve yo fui mecánico tuyo. Yo estaba con el Guri y bueno, yo tuve tanto equipo que me olvido. Yo estoy un poco despistado en ese sentido, pero bueno, este, ahí estamos. Tito y <risa> ¿Qué auto era más cómodo para manejar? Está bien que mucho tiene que ver que un auto que esté bien puesto a punto, hay autos que, que nacen bien, pero ¿alguna marca te hizo sentir más cómodo manejándolo? Mira, este, los autos cuando están bien son todos lindos, eh, porque hay días que, no sé por qué, pero le cayó perfecto todo y lo disfrutas manejando. Yo he disfrutado mucho la Chevy manejándola, manejándola en ruta, lo he disfrutado muchísimo, el Falquito Osvaldo fue un auto mortal. Con ese Falcon, después lo pintamos de azul y fue que ganamos eh, entre leu cuando fue pintado de correo. Era un auto que siempre le caía bien todo. Parecía un auto hecho por Tulio Crespi, que eh, siempre <risa> le <risa> encantaba. Habló de vos, <risa> vos Tulio, los otros días. No, oh, dice este... si lo que me hizo renegar, Tito. No, pero bueno, con Tulio es un, como un padre para mí, un tipo que se ha brindado al automovilismo, no a mí, sino a todo el automovilismo, le ha abierto las puertas a todo chico que ha llegado a, a su taller, se si ha ido con algo o con. Nunca fue promesa, siempre, tac, este, eh, le daba todas las oportunidades y bueno, fue un grande del automovilismo, que sigue disfrutando del automovilismo, de de hacer cosas, este, es un tipo que está siempre muy, pero muy vivo y muy presente en la sociedad. Eh, muy generoso para, para con todos, como lo decía Tito. Ahí preguntaba Víctor Martínez, que, bueno, otro compañero nuestro de Olavarría, decía, eh, ¿cuál es el circuito de la ruta que más te gustaba? Y como gustar, gustar, eh, Tandil. Tandil era muy, muy desafiante, era espectacular, eh, si te tengo que decir, te tengo que decir por ahí Bolívar, que ganamos dos veces, pero no, tan Tandil tenía unas curvas, pero era mortal, era muy, muy lindo. Eh, yo no pude correr muchas veces, creo que corrí tres veces o dos, nunca tuve la posibilidad de, de, de andar muy bien, dos veces creo que corrí muy bien, pero este lo disfruté muchísimo, pero era una sensación única, porque era. Este, vino, muchas, muchas curvas este, todas desiguales eh, bueno, era una carretera este, no, no estaba hecho como para un circuito este, pero un, un lindo lugar Tito, ahí decían cuando te invitó Matías Sánchez a probar una lancha, ¿es cierto? me invitaron a probar una lancha estuve ¿Qué? ahí y me gustó, pero no le encontré la sensación que, que yo esperaba, que te dicen que tiene dos puntos con relación a, a lo que, si vos vas en un auto a 100, este, en una lancha a 100 es como que va a 230. No le encontré ese ese, ese gustito, tal vez este, iba muy, muy incómodo, iba como que no me podía meter, este. es más, fue otro piloto que, este, que no pudo entrar a probarse, era muy incómodo, eh, me dirigían por una radio, en un momento casi se me da vuelta, este, cuando la aceleré se, se levantó y corté este, y bueno no le encontré eh, no me sentí cómodo arriba además yo soy un, un loco que me anduve ahí en el Paraná eh, no sé nadar sentí, no, voy a, no voy a aprender nunca iba con su, iba con mi chaleco con un buzo antiflama iba con todo. me sentí muy incómodo arriba de a lo mejor no la pude disfrutar este, sí. y bueno, ahí, ahí estuvimos. ¿Vos sabés a que pu ¿Eh? a punto de, de correr? Ah, no, a punto de correr una carrera, pero después se, creo que había que ir a, a Santiago del Estero. Y bueno, no llegamos sí. a. No, no me convenció tanto. ¿Vos sabés yo que me quería, ¿eh? ¿Eh? Sí. yo me la quería traer a Chacabuco para ponerme sentirme cómodo en el, el habitáculo? Claro. Este, Dime primero cómodo como para disfrutarlo, pero fui tan incómodo que no disfruté nada. Dale, dale. Eh, vos. No, te decía, esta la charla 40, Tito, que estamos haciendo. Gabriel Rayes, que estuvo eh, con nosotros, decía, viste manejó de todo, Gabriel, como vos, viste, hasta los camiones. Y decía que lo más difícil que manejó en su vida fue una lancha, ¿no? También, que le dieron para probar y dice, fue lo. Eso no lo pude dominar, dice, era la sensación de, de no ir seguro, ¿no? Sí, yo no no no me sentí seguro, este, no no la disfruté. Cuando quería doblar, no le encontré la forma de hacerla doblar eh, linda. Yo pensaba hacer sí, un derrape y largar agua. Era una cosa que me me llevó ella, entonces no, no, la, no la disfruté. Tal vez tendría que haber andado un poco más, eh, hice dos, tres tiradas en no el Paraná y nada más. Este, y ahí quedamos. Eh, Tito, eh, eh, por supuesto lo que decíamos nueve y medio, diez de los que se te cruzan hablan del TC. Pero vos tuviste mucha actividad dentro del TC 2000, también has no, corrido dentro del Top Race. ¿Qué recordás de aquella de aquella etapa? No, no, el TC 2000 me gustó mucho, eh, me gustó, me gustó, me gustó la época con Tulio, porque Tulio ya es, este, somos muy amigos y la pasamos bien, el Gringo Vini, era, era una banda descomunal, Gabriel Brusco que es mi, mi amigo, el manager que, que era el que unía todo y disfrutábamos disfrutamos tanto en pista como abajo porque bueno éramos un grupito muy lindo después bueno, estuve con el PEG estuve con, con los Honda con el Pro Racing ya ni me acuerdo, creo que corrió 87 carreras en Turismo antes de 2000 tuvimos creo que nunca pudimos ganar estuvimos eh, tres segundos puestos pero alguna pole position en Paraná para alargar la final, este, pero bueno, nos faltó ese cachiquito, pero bueno, disfrutamos. Y en el Tor Ray right corrí, no muchas carreras, este, corrí, creo que gané la segunda carrera que fue en Rosario, cuando y, y, la tercera, porque era de adoxer, se, se empezó en en Pinamar se hizo dos carreras y después dos en Rosario, gané la segunda en Rosario, quiere decir que fue la cuarta carrera. Y estuvimos ahí peleando el campeonato en un principio, después me cambiaron de auto. Y bueno, no, no, que después no corrí más. Después corrí en la GTA, invitado por Roberto Argento. Corrí en Turismo Nacional, corrí en Fórmula Renault, Fórmula 2. Este, bueno, todo lo que pude. Y las carreras que me han invitado, en los zonales, todo este, donde me invitan... He corrido como seis o siete veces en Tierra del Fuego, he corrido en Chile, y bueno, he disfrutado de, de las amistades que te deja el automóvil. Eh, Tito, vos, viste que a veces, eh, bueno, a veces no, es así, a uno le quedan determinadas imágenes eh, en el recuerdo, viste que vos decís, después de tantos años, vos como que uno filtra y hay imágenes que te quedan de por vida. Yo tengo una imagen tuya en el Gran Premio de La Pampa cuando terminó la etapa en General Pico, creo que esa etapa la ganaste, eh, y venías eh, en el aire con el Chevrolet, eh, aparte ver el avión de lejos, estábamos transmitiendo, me acuerdo, estábamos en la llegada, era un punto que empezaba a aparecer, que se iba agrandando, y tu auto así, literalmente así, Chevrolet, el Chevrolet venía parado, o sea, con, con la cola el, con el culo al aire, diríamos, ¿no? Eh, y, y impresionó la velocidad con la que avanzaste y terminaste la etapa eh, ¿tenés recuerdos de esa carrera? Sí, sí, muchos mucho porque <coughs> fue creo que mi quinta carrera eh, fui con mi colectivo en el cual yo tenía la Fórmula 2, que lo tenía parado en el campo, lo armamos todo y llevamos adentro, llevamos todos los bártulos eh, la pluma, todo porque en la primera etapa <coughs> este, tuvimos un inconveniente se nos rompió un un, este, un balancín, no, un, una válvula, y tuvimos que reparar, y en la segunda etapa, que fue en la que se pegó Johnny, salimos cuarto, que fuimos cuidando hasta que estuvimos parados por un tren también, y bueno, y la última salía, todo lo que daba, y bueno, y, y el Patito Morresi, que venía ganando el premio se metió un chimán con el carburador, y bueno, terminamos ganando nosotros, pero una etapa que le hicimos a fondo, eh, me acuerdo... Yo viajaba, íbamos a 270 y miraba hacia el costado, y a 30 metros lo tenía a Julio Niciesa que me venía vigilando con su avión. Venía siempre a la par mía. No me podía mandar ninguna porque él me estaba como vigilando. Pero la disfrutamos mucho y fue una, una muy linda etapa. Hicimos 250 con 125 de promedio en esa etapa, con una parada a cargar combustible. Y bueno, me quedó. Bueno, esa la ganó este, el, tolito, el Tolo de Humí. Este, claro. El último Gran Premio de La Pampa organizado por la gente de campeones. Claro, por Caíto con el club, el club Social y Deportivo Winifreda, ¿no? ¿Y cómo es manejar un Chevrolet de aquellos a 270 kilómetros por hora? Venís vení firme, Tito, venís en el aire y un Chevrolet aparte, ¿no? No, ¿no? no, yo te digo que hay muchos mitos sobre esto. Yo nunca, está bien, yo siempre corrí en el equipo super Tap con el Chevrolet, Siempre corrí con un buen equipo, con buenas gomas, con buena tecnología. Yo nunca, siempre lo disfruté el auto. Nunca el, el auto me, me llevó a donde yo no quería. Todas las burradas me las la hice yo, no por el auto. Pero el auto era cómodo. Yo te digo que corríamos con tachuela, martela, que tu papá siempre... Sí, sí. A Tachuela, Y en algún momento llevamos un cuaderno, eso, Arte 20, 20, 27, y escribíamos... Y yo afirmaba la, la pierna en el volante y le firmaba, veníamos 2.70 y le firmaba este, tit, mi firma. Le escribía y yo, le, yo le firmaba. Era un auto muy noble, muy, muy... Algunos todavía le van agregando cosas, que veníamos para acá, para allá, que le veíamos las publicidades de adelante de las puertas. Pero no, no, no, no, tan valientes no éramos nosotros. Éramos locos, pero no no teníamos tres, como puede decir alguno, este, Éramos gente normal con un poco de inconsciencia. Pero yo creo que todos dicen uno uh, que los chicos de ahora no se animarían. Los chicos ahora te pintan la cara, hoy, eh, hoy son carreras de acto. Sí, Tito, y vos sabés que eh, me acuerdo de eso, Total ya prescribió. Había que dar la vuelta ir firmando una planilla para reconocer el, el recorrido, el auto sí, particular, sí. Y, vos, y vos ibas durmiendo. Sí, sí, esa. Este, yo hicimos la hoja de ruta, la hicimos con Enrique Sanguinetti y Albertito Recar, que corrían con otro auto en un 504, y Tachuela Martela y yo. Y Tachuela había comprado ese cuaderno arte y, y iba anotando, y había comprado ahí en Supertal le habían dado cinco fibrones eh, indeleble o no sé qué, eh, fibrones. Y yo me duermo. Y me pintaron toda la cara. Y yo me, me he dormido como un animalito. Me pintaron. Y llegamos, no me acuerdo, un gobernador no me acuerdo cómo era el, el pueblo. Marín. Ah, era un intendente. Un, un intendente, un <ríe> sí. Y había, eh, llegamos al pueblo, iba a una estación de servicio en la cual estaba gran parte del pueblo, porque paraban Moura, Castellano, todos los ídolos, paraban, tenían que firmar la hoja como que habían pasado. Si no, no te habilitaban para correr. Y llego yo... Dice, baja rápido, rápido. Y me bajé y yo veía que toda la gente me miraba. Yo no era, era, un cuatro copas, en ese momento todavía no había empezado, recién arrancaba. Y me miraban. Cuando entró el señor que estaba adentro en la oficina, me dice, nombre, Urreta Vizcaya. Y me miraba y buscaba y me volvía a mirar. Y por allá, miro así como estaba en una repisa, en una vitrina, me veo la cara de todos colores. Y bueno, eso fue una anécdota, una churía de tachuela. Después, después la gente de lugareña ahí del lugar me, me bombeaba en una bomba y yo, para lavarme un poco la cara. Vos no, no, no, no. bajaste todo pintado, Tito. No sí, sé, parecía un indio. Tito, ¿y qué recordás de, lo, de la época de la fórmula Renault allá, cuando fuiste campeón en 1982? Fue un campeonato, era muy competitiva la categoría y vos ganaste en una forma... Eh, Realmente yo, distinta al resto Porque fue muy contundente tu campeonato eh, Nosotros en el año 81 Debutamos Bueno en el 80 yo hago, hago turismo nacional Porque no nos animamos a, ir a la fórmula Renault Porque decía que la caja que esto que lo otro. Hicimos turismo nacional en el año 80 81 Hacemos un equipo acá en Chacabuco Con Gustavo Nadío Y bueno la, seg la segunda carrera llegamos tercero En Bahía Blanca y ganó Somi, creo, o Rizati no me acuerdo. Y después se desvinculó ese equipo, se desarmó. Y después hice una amistad con Juancito Poñá y corrido tres carreras con auto alquilado Juan Poñá. Y después este, la última carrera me llama Hugo Cuervo, que lo conocíamos de cuando corríamos en Turismo Nacional, si no corría a correr el auto de Francisco Badía, porque ellos estaban armando un banco y necesitaban plata. Este, y bueno. Voy, kilo el auto, era el premio coronación, pero era ya, ya sin punto, pues ya había terminado el campeonato 81. Corrían todas las categorías, yo. Y bueno, ganamos, y yo ya había arreglado con Tulio Crespi para el año siguiente, para el equipo de él. Uh -huh. Ya habíamos arreglado con él, eh, no habíamos puesto la plata, pero cuánto teníamos que poner todo. Y cuando me sale esta oportunidad, ellos me dicen, a los dos o tres días de haber ganado ahí en Buenos Aires, me dice no querés correr el año que viene, Digo, tengo arreglado con Tulio. Y bueno, y me, me dicen tanta plata. Y me voy a Buenos Aires y hablo con Tulio. Y dice, nada, ah", dice, andate con ellos. Dice, era un poco más de plata. Pero ahí se va a tener toda la atención. Acá somos cuatro autos. ¿Viste como es Tulio? Sí, sí, no, sí. no le importó la parte personal o el dinero a él, sino. Lo mejor para a, vos. Darte, no, darte un apoyo y, y proyectarte a lo mejor. Y bueno, y ahí. Y ahí nos fuimos y bueno, eh, nos fuimos eh, con el equipo de Cres Va de, de, de, de Abadía, bueno. acá en el, en el Cuervo y Abadía. Era Abadía en aquel momento, que es eh, el cuñado casado con la hermana de Hugo, este, que ahora está en, en, en Brasil. Y casualmente, después al año siguiente, nosotros debutamos en la Fórmula 2 Coda Sur en, en Punta del Este. ¿Y quién era? Yo debutaba con Humberto. ¿Quién era mi mecánico? Tulio Crespi. Ganaba la caja, me ponía, me acompañó, ¿sí? Eso, esa gente este, que debería haber muchos en el automovilismo. Eh, en todo nivel debería haber muchos Tulio Crespi. Sí, sí, sí, realmente, ¿no? con una, con una, una generosidad y, y un apoyo a todos, ¿no? Eh, Tito, pero en aquel año de la Fórmula Renault eh, ganaba, pero eh, todas las carreras. De hecho, me acuerdo de una anécdota que me contabas un día, estábamos con Juan Manuelito, hacíamos, te acordás, almorzando con los campeones, aquel programa que, que hacía eh, Caíto los mediodías. que vos ibas un día ganando y te y era tanta la diferencia que en un momento te, te desconcentraste y casi perdés la carrera. Sí, te pasaba, te pasaba eso, este, hay veces. Eh, teníamos un auto, un equipo bárbaro. Eh, yo me acuerdo un día, la segunda... La primera carrera tuvimos ganamos en Buenos Aires y no sé, qué encontraron una biela que tenía mal limado arriba, no sé, contrapeso. Bueno, desclasificaron. Vamos a la segunda carrera, al cabalén, y no le encontramos la vuelta. Porque Tulio, eh, nosotros corríamos un así de Tulio, pero teníamos distintas rótulas, algunas cosas distintas. Y Tulio decía, dale tres vueltas para acá, tres vueltas para allá, y teníamos distintas, eh, distinto paso de rosca. Tulio todo áspero, todo <risa> tipo campestre, nosotros teníamos un milimétrico, qué sé yo, y el auto no lo podíamos llevar. Y, me dice, tú, y por allá me dice, pero qué, qué, ¿qué rótulas tenés? ATS, no me acuerdo cuál era. No, entonces no, en vez de darle cuatro vueltas tenés que darle siete. Salimos, hicimos, un, creo que ganamos la clasificación por un segundo 50. Al segundo sacamos, era mortal. Y bueno, era... Realmente, este, Era un chasis muy, muy, muy trabajado y, este, y bueno, y andaba bien. Eh, Me llevaba muy... Me marcabas una diferencia y Cuervo ya era, era áspero como ahora o, o recién empezaba? Hugo no es áspero. Hugo eh, maneja muy bien los límites. Él siempre está en el límite. Como buen escribano, ¿no? Como, como buen escribano, yo, yo, yo... Eh, confío mucho en él en el sentido que él va hasta el límite. Tener el reglamento 10 veces. Sí, y, y anda siempre por los grises, por los lugares. Siempre en todo reglamento, todo, en todas leyes, siempre hay un lugar gris y él lo sabe interpretar bárbaramente y bueno, y disfruta de eso. O sea, cuando yo lo conozco en el turismo nacional, era un, un loco que iba a la ruta, capaz que rompía dos motores probando distintas alternativas. Este, él siempre le gustó andar rápido y no le gusta otra cosa que eso O encontrarle la velocidad a, a los distintos elementos eh, Tito, ¿qué recordás de la época de la Fórmula 2 sudamericana? Una época hermosa, casi ni, casi ni, ni recuerdan muchos, Pero fue una, una época muy rica para, para todos los que la pudimos vivir Yo me, tengo muchos recuerdos Este... Tengo recuerdos hasta de Rubino Automotores. Sí, <ríe> sí. Guillermo Rubino. Sí, es, este, este, me acuerdo cuando estaba pintando esa publicidad, que fue mi tercera carrera, en la, eh, que salimos tercero en Goyaña, este, uh -huh. que, que ganó Loco Luis, la última carrera que ganó Loco Luis, segundo es sí. y tercero nosotros. Este, bueno, no, Esos viajes cuando hacíamos el micro en caravana, que íbamos todos juntos, que íbamos a Brasil, ese ese viaje que fuimos a Goyaña, pasamos un domingo, íbamos a pasar por Foz de Iguazú, se inundó todo, tuvimos que volver a Paso los Libres, y llegamos, creo que fuimos el primer equipo que llegamos el viernes a la tardecita, nos perdimos el entrenamiento del viernes, llegamos sí. a la tardecita, fuimos los primeros que llegamos, otros llegaron el sábado a la mañana. Este, bueno, fue una locura, una odisea, pero di, la disfrutábamos a, al máximo. la mayoría de los pilotos íbamos en las caravanas, en la, sacando por ahí un Yoyo Maldonado, un loco Luis que viajaba en avión, el resto todos los pilotos íbamos, este, o algún Juan Manuelito que corría en un equipo y, y viajaba aparte, pero si no iba Cachis Caracini, Somi todo, digamos, todo arriba de sí. nuestros colectivos y disfrutando de los viajes. Ricardo Risati, yo creo que yo yo hasta manejaba él el, el, el micro y Luis también. Me acuerdo que estábamos en Goiania, no había celulares, obviamente eran 3.000 kilómetros y él, iba llegando un micro que no eran los micros de ahora ni los camiones de ahora. Venían como podían con esos micros y preguntarle che, ¿Lo viste a tal equipo? Ah, sí, los crucé eh, allá por Brasil. Eran viajes de de 3.000 kilómetros y no se sabía cuándo llegaba cada uno. No, no, cruzamos ese viaje. Juan Manolito eh, iba con Luis, dice Jorge Luis, mi hermano, dice. Claro, Juan Manolito sí, iba con... Sí, sí, sí. Sí, sí, que, sí, que hay, sí. Hay, sí. hay anécdotas de eso también. No, no, pasamos por lugares. 180 kilómetros en un día. era todo Había una inundación muy grande en el Mato Grosso, con derrumbe, porque no es montaña, es como, son como tierra con derrumbe, con máquinas que nos pasaban por lugares nada, una cosa de loco. Y nosotros en ese momento eh, habíamos hecho todo un grupo y cada tres o cuatro horas parábamos para reagruparnos. Y en un momento nos reagrupamos y había una gente que corría con cocheza, que eran venezolanos, sí. este, y ellos decían que conocían, entonces nos ponía distintos pueblos que teníamos que pasar. Entonces teníamos, íbamos, íbamos avanzando. Como a las tres horas volvimos a pasar por el mismo lugar. Conocimos una... una y ahí se desgregó todo esto y empezamos cada cual. Y nosotros con el sí. Laucha Bonet, que era el que manejaba el micro de, de Miguel de Guidi, sí. este, nos, corta, nos cortamos parte y fuimos los primeros que llegamos. Pero nosotros éramos medios indios, esos que no parábamos nunca y porfiados. Y le dimos, le dimos, le dimos y fuimos averiguando y fuimos los primeros en llegar a, a Goiânia, pero nos perdimos el viernes. Fue toda una semana viajando. Sí, todo una aparte vez. con mapas, más o menos, preguntando, tratando. Goiânia aparte en esa época era, sí, era para, la luna. Para, para colmo eh, el portugués este no es el mismo de la costa. Eh, que claro. este, Cuando está más, más adentro son más cerrados, que hablan como un dialecto, como los gritos, y no le entendíamos nada. Sí, y cuando más nervioso te pones, peor, peor entendés Tito, bueno, no, linda... hermosa época Bueno, me acuerdo, bueno, qué sé yo El callejero de Florianópolis Tantas historias, Tarumá Tito, eh, dijiste recién hace un rato Que corriste dentro del TN en la clase B Con un 128 Llegaste a correr sí. en el viejo Potrero de los Funes ¿Cómo era esa, esa etapa, Tito? Muy, muy, muy, muy linda eh, La verdad que lo disfruté mucho, yo tuve la suerte, debuto en el Coronación del 79, con un auto hecho todo Cancha Cabuco, con motor de Rafael Balestrini, y después anduvimos bien, llegamos a estar en la final sexto-quinto, se me reventó una goma, habíamos clasificado eh, 15, y bueno, eh, ahí me dan la posibilidad de al año siguiente, me dan la publicidad en la Vascongada, que nosotros éramos también o entregamos la leche ahí, pero me hacen ir al equipo de, de Pablo Sartiano Tuvimos la suerte de ganar las dos primeras carreras ese año, ganamos, quiere decir que gané mi segunda carrera en turismo nacional, eh, mi segunda carrera ya pude llegar al, al, al podio, y lo más alto, fue con lluvia, a mí me gustaba un poco eh, el agua, fuimos después a Allen volvimos a ganar, y después se fue de... de se fue desarmando un poco el equipo, Emilio o Pablo compraron la Chevia a Romney Biblianco, empezaron a armar, ellos dejaron el turismo nacional y yo me quedé un poco en el aire y peleamos hasta la última carrera, este, llegamos con posibilidad de campeón, pero en las dos últimas se paró y bueno, este, llegamos cuarto de ese campeonato, pero fue una linda experiencia. Yo tengo un video de Super 8, no sé ni dónde estará, eh, en las hmm. flores que de repente venían y se abrían y venían cinco autos a la par pero, a, sí. avanzando en la recta. Bueno, pero yo ahí todavía no estaba. Eso fue en el 79, que creo que llegaron cuatro autos a la par o cinco a la par. No me acuerdo quién ganó, pero entre ellos estaba Emilio, por ahí lo vas la vascongada. Emilio, digital. El Pato, Morresi creo que estaba, pero no sí, no, no sí. me acuerdo. Pero era impresionante la imagen, ¿no? De ver cinco sí. autos a la par, Ahora, ¿no es cierto? Sí, eh, sí, sí. Tito, eh, ¿qué recuerdos tenés y qué importante fue en tu carrera deportiva? Te pregunto tu papá. Y mi viejo un poco, mi viejo había corrido en karting, este, y yo mi primer karting lo armo en el taller donde estaba mi papá, que era eh, Tito Gardela, que fue un poco el que le dio una mano, lo proyectó a Colo Espinosa con la cafetera. Anduve yo, anduvo Daniel Singolani, Oveja Mancuso, un montón pasamos por la hueste de, de Tito Gardela, ya fallecido. Y bueno, mi viejo nunca me dijo nada, pero él era como que no le gustaba que yo corriese, qué sé yo, pero, pero siempre me apoyó. ¿Siempre eh, te acompañó? Sí, sí, yo corrí en kart en moto, y moto, pero no quería que vaya a nivel nacional, porque lo veía como algo imposible, que la situación económica nuestra no era como para tener a nivel nacional si no tenés un apoyo, pero después se maló, se maló y todas las carreras fue conmigo a todos lados este, cuando tuvimos toda hoy odisea en Brasil, mi viejo a la parte todo en la París, y bueno, y tuve un accidente volviendo de una carrera cual habíamos salido segundo en Mendoza este, acá llegando a Chacabuco este, y bueno este, pero fue muy, muy importante y la primera ca carrera que yo gané en San Lorenzo eh, se me vino muy muy presente porque mi hijo era muy fana de Chevrolet, este, de no haberlo podido vivir junto, pero bueno, son cosas de la vida. Y hoy como papá, eh, ¿cómo, ¿cómo vivís y cómo has vivido toda el, la etapa de Tomasito? Bien, me da una lástima no poder ayudarlo, no encontrar la vuelta para, porque él es un apasionado, le gusta mucho, anda bien anda muy bien, pero tampoco a él le gusta pelear contra los sponsors o contra los equipos, a él le gustaría ser un piloto súper profesional, llegar con su busito y subirse y correr, pero bueno, hay que trabajarlo, ahora agarró para otro lado, está puesto un complejito deportivo, una cancha de par, de curvo 5, eh, agarró para otro lado, pero sigue con esa ganas de correr, porque lo veo que... este y ahora sacaron los mil kilómetros que por lo menos lo invitaba este Arduzzo, el equipo Renault lo invitaba y pudieron llegar tercero y cuarto en las dos últimas carreras que hicieron con buenas actuaciones, pero bueno, este, me da lástima. Pero bueno, ya él como encontró otra cosa y está tranquilo, bueno, y ahí está. Eh, fue campeón del TC Pista, recordamos, en el 2009, pero como decías vos, la otro, otro ejemplo de la limitante económica, bueno, para poder desarrollarse, ¿no? Pero Tomasito, aparte, eh, ¿era un piloto o es un piloto inteligente, no? Sí, sí, eh, eh, rápido, inteligente. Es su reta, no. inteligente también, ¿no? Para correr. Sí, sí, es muy muy, muy pensante, muy tranquilo. Este, yo nunca, eh, cuando yo dejé de correr, el que hizo que yo le maneje la radio, nunca me nunca me puse eh, con él porque por ahí tenemos algunos chispazos en la forma de ver las cosas, él es más tranquilo, y, pero bueno, nunca le dije nada ni, ni planeamos una carrera, siempre todo lo que hizo lo hizo por su por su cuenta, este. nunca planeamos una carrera ni, ni nada, este. pero bueno, creo que es inteligente para estar arriba en auto. Ahí Jorge Permita. Luis, mi hermano decía y lo recordamos siempre, que cenamos juntos el viernes en Mendoza, antes del accidente de tu papá. Eh, estuvimos comiendo juntos, que era algo que hacíamos habitualmente, ¿no? Nosotros con, con ustedes eh, en las carreras de la Fórmula 2, ¿no? Eh, eso de poder tener tiempo para, para disfrutarnos, ¿no? Eh, especialmente los viernes a la noche, ¿no? Esa cena, ¿no? Sí, sí, me acuerdo, este, creo que el viernes o el sábado tuvimos que. Eh, justo había una pelea, no sé si peleaba, no sé si Monzón, alguien en Las Vegas. Sí. Este, yo estuve mirando la peli este, sí. Bueno, este. eh, bueno re, el recuerdo para él Tito, eh, ahí andaban pidiendo Y creo que es la misma anécdota De cuando Tomasito era chico Una vez en el campo ¿Te acordás qué fue lo que pasó? Que ibas con un auto y se te quedó parado ¿Te acordás? Si no te ayudo yo, con la, vos sos medio con la memoria no, venías, no me venías, Tomasito me era acuerdo. chiquito Y vos venías manejando el auto Y se les quedó, se las rompió no, me... Diluviaba no, me acuerdo que estaba lloviendo y nos caímos a la zanja y me faltaba allá dentro del campo, me faltaban 400, 300 metros para llegar a la casa y lo dejé arriba de la camioneta y yo te llevaba unas bolsas de sustituto lácteo para, para los terneros y las llevaba dentro de la cabina, teníamos una cabina camioneta cabina simple y los lo enganché con el trator y no había nadie en el campo lo enganché con el trator y lo senté arriba de las cosas y era chiquito y venía por dentro de la zanja, nunca se salió dentro de la zanja. Y él parecía que venía manejando y el chocho por lo que había manejado. Y bueno, venía por dentro una huella. Este, <risa> creo que debe, esta debe haber sido la anécdota. ¿Y, pero, ¿y no se tumbó un poquito el, el auto? ¿En un momento? No, no, no, no. no Venía muy inclinado porque venía dentro de la zanja. Sí. Que parecía que... Pero, no, él, por él, él tendría tres años. La sensación de él de haber sido a lo mejor que se le boicaba. Pero... Este, <risa> Que lo recuerdo de él, nunca iba a ser una locura a esa juventud. Pero bueno, el Tomás él, siempre le gustó el automovilismo de chico. Eh, ya tenía, yo me separo cuando él tenía 5 o 6 años y me acompañaba a todas las carreras. Él a veces se quedaba con mi amigo, pero siempre le gustó. Por ahí no lo manifiesta, pero le gustó siempre ese, ese ambiente. Ahí él, dice, siempre... Pito, la, la anécdota de la vía y el ingeniero agrónomo que cuente que. Que es no, el colchón del tren, no sé, si se puede contar, si no no hay problema. No, no, un día tengo un ingeniero que es de ahí, de Carlos Corre, ahí cerquita de Luján, que me venía a asesorar sobre el campo, y bueno, salimos, él venía a la mañana estaba conmigo y a la tarde estaba con otro, con otro emprendimiento, con otro campo. Y bueno, a la mañana estuvo conmigo y al mediodía lo tenía que llevar a Chacabuco, estamos 15 kilómetros, y sale mi cuñado delante Y yo venía, eh, yo tenía en ese momento un 128, este, <coughs> venía en el 128 y el, el ingeniero muy prolijo, muy detallista en todo, y no quería pasarlo, tengo 6 kilómetros de tierra, no quería pasarlo dentro de la tierra de mi cuñado. Entonces venía despacito, mi cuñado no es de andar muy rápido, venía con la camioneta adelante y yo venía 100 metros atrás para no agarrar. Y en un momento nos ponemos a la par de la vía y cruzamos la vía como medio en diagonal. Y yo no me di cuenta que el tren, normalmente siempre le gano, porque siempre venía más rápido que el tren. Este, y ese día vino el tren de atrás, me vino ganando espacio, y cuando sí. voy a cruzar la vía, me agarró, la, me agarró en la rueda delantera, me tiró, me sacó. Y el, el ingeniero... este Federico, se agarra del apoyabrazo, así, y se tira para el lado mío. Y la puerta se la llevó el tren. Se llevó la puerta entera. Y se bajó por el agujero de la puerta, yo me bajé por el otro lado, y me abrazaba y dice, nos salvamos, nos salvamos. Y cuando lo miro, tenía agarrado el apoyabrazo, que todavía lo tengo en sí. el campo. Eso lo agarraba con dos taruguitos de, de plástico. Se, sí. Ese quedó con el apoyabrazo. La puerta se le sí. llevó Con la anécdota de... Federico y el tren. Le la, la arrancó, la, la arrancó la puerta. Tito, eh, corriste con Dodge, con Ford, con Chevrolet, pero tenés con Torino un recuerdo único, imborrable, que es haber ido a la Antártida eh, en un emprendimiento de la CTC, ¿no? Sí, sí, un emprendimiento de la CTC Ministerio de Interior, que en ese momento estaba el flaco Randazo este, Bueno, pudimos ir a, las, eh, a la Antártida, a... Bueno, en aquel momento fu fuimos con la excusa de hacerle los documentos a toda la gente que estaba allá, que eran 43, y otros que estaban en puerto, Pe no sé, Esperanza. Y, este, y bueno, llevamos el Torino, se bajó allá, fuimos un mecánico, que es Alfredo Fernández, Gardelito, este, dos Fue camarógrafos, Hugo Mazacane. Hugo eh, Fernando Miori. Y yo, y dos camarógrafos. este Bueno, eh, mi bien llegó allá, el auto lo bajaron, lo pusieron en marcha, casi en la bajadita del avión, y Hugo dio una vueltita, y después, bueno, anduve gasté como casi 300 litros llevando gente allá en la Antártida. Pero bueno, eh, fue una experiencia que después se quiso repetir, pero no, no se logró. Eh, con 20 grados bajo cero, ¿cómo, ¿cómo es manejar un auto de TC en el hielo, ahí en la Antártida? Y no podía, eh, primera, segunda y tercera, prácticamente no lo puede acelerar hasta que empieza a agarrar. Eh, fuimos nosotros un 20 de septiembre del 2011 y nos volvimos el 21, el día de la primavera. Cuando llegamos el primer día hacía 25 grados bajo cero con muchos ráfagas de viento. Y el segundo día, que era justo el día de la primavera, hacía 9, pero este no, no, no, había, no había viento prácticamente no había viento, pusimos una bandera de la CTC en los tres mástiles que hay y era un trapo colgado, no podíamos este, sacarle una foto como se apreciaba y bueno, hacía igual 9 grados o 0, pero y el auto era una, una recta, de la pista de aterrizaje que tiene 1300 metros, y íbamos y veníamos ¿no? no hay otro camino que vos puedas ir, puedo ir a la chacra aquella o a algún otro lado tenés ese lugar después están los distintos hangares donde está la gente, donde está eh, lo que no te dejan salir a pasear si vos querés salir a hacer una excursión no te dejan vos porque te agarra una ráfaga de viento te perdés ahí adentro no te encuentras más eh, te pueden encontrar los tres años por ahí eh, pero este fue una muy muy linda experiencia muy linda eh, Tito ya estamos ahí, en la, eh, perdón sí y, y ahí y ahí fue cuando anduve con un torino pero nunca pude correr con un torino anduve alguna vez con el torino Eduardo Niciesa en Buenos Aires y después anduve en un Sponsor Day, cuando Tomás corría con el Torino, este anduve manejando, llevando gente. Capaz que para la carrera despedida, porque ya no, no te despediste, vos todavía no te retiraste, así que capaz que para la carrera despedida. Eh, no, Tito, estamos vos, ¿eh? Ya estoy retirado. ¿Ya, ¿Ya está retirado? Pasaría, pasaría vergüenza, eh, me, me encantaría, me encantaría, pero bueno... este los chicos de hoy van muy, muy rápidos, pero bueno, los viejitos todavía tenemos experiencia, y ganan. Ya estamos en la parte final, nos quedan dos, tres minutitos, Tito, la gente, bueno, pide recuerdos, tuviste victorias que son inolvidables, la primera eh, en San Lorenzo, eh, un 8 de enero, porque con el tema del lanzamiento, cara pintada en su momento, se postergó la definición, eh, el tren que te imposibilitó terminar la carrera, Después tenés otra en Punta Indio donde se chocaron todos y le ganaste la carrera. Eh, entre Leu con el Flaco Traverso eh, se corrieron toda la carrera, le ganaste por eh, cuatro décimas. Y hasta para nosotros un motivo de satisfacción porque el premio Carlos Alberto Leñani en Mar Ajó, tu última victoria, bueno, vos tenés ese trofeo. Eh, así que tenés recuerdos, imagino, Tito, inolvidables sí. de tus victorias, ¿no? Sí, ganamos la primera carrera que se largó el movimiento, que fue con Johnny Benítez en el 93 en, en, en Valcárcel. Ganamos la primera que se terminó con Pescar que fue el 9 de julio en el 95. Y la última que gané, eh, la cortaron con bandera roja, no la gané tampoco. En sí. realidad este, se me desbanda, se me pincha una goma, hago un trompo y con ese trompo hay invasión de gente. Y yo paso la última vuelta, paso séptimo, pero como la cuarta con la vuelta anterior, fui ganador yo, quiere decir que fue otra carrera loca, pero bueno. Es, es, siempre me caracterice por esas cosas. Nunca gané una muy... Después de la, no, la que le paramos el motor a Johnny Benedetti en eh, eh, Rafaela, que ganamos Cierto. por una bueno, siempre... Eh, eso te demuestra que... que que disfruté del automovilismo. siempre iba disfrutando arriba del auto, por eso que uno viene con la cabecita loca pensando en todas las cositas. Eh, lo dijiste varias veces, disfrutaste correr, hacer amigos antes que los resultados se dieron después por tu talento. Tito, ya estamos en el último minuto, antes que se nos corte, eh, quería enviarte un fuerte abrazo y tu saludo final, gracias por esta hora de charla con esta gran persona, como dice ahí Jorge Luis y tanta gente, Haberte podido tener, querido Tito Nos quedan 45 segundos No, no, mandar un fuerte saludo A todos, a ustedes A, a Caíto, a tu mamá A todas las hinchadas de Chevrolet, Ford, Torino Dodge, eh, a todos este, Y bueno Nos seguimos viendo en este Esperemos que pase rápido este Y que nos podemos seguir viendo en este automovilismo Y que volver a la normalidad Creo que no va a ser nunca como antes Esto no va a cambiar mucho este, y bueno, esperemos que se pueda disfrutar la vida, porque no la estamos disfrutando del todo y bueno, que volvamos a la normalidad Chau Tito, se nos corta cariño grandote, gracias por tu tiempo Tito, ¿eh? no, cariño a ustedes chau chau, chau. A Roberto a Tito Reta Vizcaya Mapuchito Noticias crece día a día es gracias a tu aporte suscríbete a Mapuchito Noticias dale click a la campanita